Hola con todos familia, soy Pamela Jurado y permítanme presentar hacia ustedes, en serio, eh, hoy he tomado la decisión de iniciar mi página de YouTube, iniciar mi página tan importante para mí en el sentido de decir que um, no sé, no sé, creo que no todo el mundo quizás es capaz de. De hacerse notar, tras, eh, bueno, tras la pantalla, en la pantalla igual, grabarse Y perder el miedo absolutamente de todo Ya, entonces, créanme que para mí, hoy estar aquí es un día muy importante Había grabado un cierto video, pero por ciertas complicaciones, pues simplemente lo dejé ahí Y fue como que, bueno... Se quedó y, y ya, pero no, dije tampoco voy a dejarme derribar Y no voy a dejar que solo por un momento pues que no se pudo ya no grabar el video, ¿no? Entonces, permítanme decirles, eh, soy Pamela Jurado, tengo 21 años, bueno, cosas sobre mí Pero lo importante de este video, de mi primer video, es que... Eh, Quiero hacer notar mi parte divertida en cuanto a lo que yo realizo. Eh, yo tengo cierta profesión en la cual estoy siguiendo entre estos años, eh, sobre chef, cocina, pero muy aparte de eso, pues es igual la, el entretenimiento, lo de hoy en día. Eh, bueno, yo ya tengo un tiempo, ya, ya tengo un tiempo igual jugando free, tengo un tiempo, como les digo, estudiando, tengo un tiempo en cual... Estoy aprendiendo a maquillarme, no soy profesional. Es, tengo un tiempo en el cual realizo eh, fotos para, para mí eh, con un celular, ya sea profesionalmente, en cuanto a... y es lo que yo quiero dar a conocer por aquí, en este medio. Vamos a tener una gran selección de poses, cómo tú puedes ponerte firme y sin que se te vea un cuerpo mal. Entonces, Sacar ventajas de lo que cada uno tiene porque todos, absolutamente todos, somos hermosos, hermosas. Aunque no lo crean, grábenselo bien en la cabeza. Todos tenemos una cualidad distinta, muy distinta a todos. Entonces tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Todos tenemos nuestros errores. Todos cometemos muchos errores, pero eso sí, grábenselo bien. Todos estamos aquí para cometer errores, más no para ser perfectos. Entonces, como les digo, quiero divertirme con ustedes. Mi familia, en serio, eh, necesito que cada uno me diga, ¿sabes qué, Pamela? Si tú quieres realizar esto, pues hazlo. Mira, eh, yo tengo un, un, un curso igual en el cual pues me desempeño en cocina. ¿Saben qué, Pamela? ¿Sabes qué? Dime la receta de esto, yo lo voy a hacer con todo el gusto, igual si vamos a realizar algo que yo voy a, a poner en práctica, les digo mira saben qué voy a realizar esto y estas van a ser las recetas, las cantidades y todo, eh, Perdonaránme desde ya antemano, si algo se, me, algo se me pasa, algo se me olvida, eh, no soy perfecta, tengo muchas cosas que... Mejorar, que tengo muchas cosas por aprender y, y, y dar lo mejor de mí. Es la, la parte más, más importante para mí. Entonces es eso, quiero dar lo mejor de mí, estaré destacando la parte del juego, estaré destacando la parte de fotos sin tener que usar una cámara profesional y usar apps que te sirvan para mejorar la calidad, estaré ayudándonos en recetas de comida, eh, aportando igual ideas en cuanto a, a belleza, pero en este caso de fotos, sesiones de fotos eh, para personas que estamos aprendiendo poco a poco. Van a aprender conmigo y yo voy a aprender de ustedes también debido a lo que ustedes me pueden decir, puedes aumentar esto, puedes hacerlo hasta Sí. Yo siempre voy a estar para ustedes, siempre voy a estar de manera seleccionada en cuanto a decir: si ustedes me aportan esto, genial, yo lo voy a hacer. Si ustedes me comentan algo como, mira, Pamela, como les gusta mal esto, pues yo también lo voy a hacer. En cuanto a, a mejorarlo, no soy perfecta, los vuelvo y recalco eso. Entonces, eso, familia. Estaremos aportando en este video muchas buenas energías y el transcurso de todo este tiempo. Y recuerden, todos cometemos errores, no somos perfectos. Y soy Pamela Jurado y, y gracias por ver este video. Gracias por la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos los que están en mi página. Dios le pague, en serio gracias. Gracias. Los amo, en serio los amo y gracias.